Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a instalar un ecualizador para Windows 11 ya que algunos no, no lo tienen, depende del chip de audio. Bueno, eh, vamos a ir a esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Para eso la voy a copiar. Vamos a Download y descargamos como cualquier cosa. Igualmente, como casi todo Windows nos lo detecta como dañino, lo obviamos y le damos a Descargar. De todas formas, Siempre que siga un tutorial, tienen que hacerlo bajo su total responsabilidad. Ya le queda poco, son solo 8 MB. Vamos a ejecutarlo con doble clic. Vamos a que sí. Next. Todo siguiente, todo Next. Install. Tenemos que seleccionar los dispositivos de audio con los que va a funcionar este ecualizador, tanto los de entrada como los de salida. En mi caso, los voy a marcar todo o pues casi todo, bueno en realidad voy a dejar solo el audio del portátil le vamos a dar ok, es necesario realizar, porque le tenemos que dar a finish, tengan cuidado que si están trabajando con algo, porque se reiniciaría solo, salvo que le den a reiniciar después, claro, bueno, vamos a reiniciar y luego volvemos, bueno, ya hemos reiniciado, el programa de instalación no crea acceso directo, así que vamos a crearlo nosotros, vamos a abrir el programa de archivos, y buscamos donde lo hayamos instalado, generalmente es en el disco local, programa files, buscamos ecualizador, APO, ecualizer APO. Vamos a crear un acceso directo del configurator. Clic clic derecho, perdón mostrar más opciones. Lo vamos a enviar al escritorio. Y el editor también lo vamos a necesitar. Es bastante útil. Vamos a mostrar más opciones. Aquí los tengo ya los dos. El primero sirve para seleccionar los dispositivos, lo que hicimos al principio de la instalación. Y el segundo es propiamente la aplicación, donde podemos manipular el ecualizador y otras muchas funciones. Pues vamos a trabajar con el ecualizador. Simplemente abrimos. Voy a explicar las funciones básicas, porque podemos agregarle, digamos, como muchos plugins... Por defecto viene el preamplificador y el ecualizador, también venía algo más, pero ahora no me acuerdo qué era. Bueno, para activar y desactivar tenemos su botón, podemos manipular como se imagina, como cualquier ecualizador podemos seleccionar 31 bandas o variables que nos dejamos mover a la izquierda y a la derecha las bandas. aquí abajo se ve gráficamente algo mejor porque como tiene, podemos agregar muchos plugins, por ejemplo bueno, voy a agregar un filtro para eliminar un plugin le damos a ir yo lo estoy llamando plugin, no sé si se llama el plugin si cambian de dispositivo lo pueden cambiar aquí pero claro, tengo solo los que he seleccionado. Para añadir otros recuerden que era aquí. Y bueno, pues ya tienen un ecualizador, aquí tienen para guardar las configuraciones, abrir las configuraciones y tal. No me quiero enrollar mucho más. Un saludo, chao, muchas gracias por la visita. Chao, chao.